Hola a todos y todas, os he dejado un vídeo que quizá ya hayáis visto donde pasábamos de kilómetros por hora a metros por segundo. En este otro vídeo vamos a hacer justo lo contrario, vamos a pasar en este caso 25, aunque puede ser la cantidad que queráis, metros por segundo a kilómetros por hora. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Pues igual que en el otro vídeo, primero vamos a colocar la fracción 25 metros por partido segundo, un segundo. Como tenemos que hacer la conversión de dos unidades, metros a kilómetros y segundos a horas, vamos a multiplicar por dos fracciones. La primera de ellas, los metros que están arriba pasan abajo y los segundos que están abajo pasan arriba. Entonces aquí vamos a tener que un kilómetro son mil metros. Y que una hora son 3600 segundos. Esto es igual a 25 por 1, que ya lo vamos a obviar, por 3600 partido 1000, 1000 por 1 por 1, que también lo vamos a obviar. ¿Vale? Y esto si lo calculamos nos da 90. 90 ¿qué? 90 kilómetros por hora. Espero que os haya sido sencillo y que a Ahora no tengáis problema para convertir al sistema internacional y viceversa. Recordad que si tenéis cualquier duda podéis dejarla en los comentarios y con gusto os contestaremos. Que tengáis un buen día y estudiad mucho.